Esto se puede prevenir, por supuesto, eh, en primera instancia tomando abundante agua de la canilla, agua segura. El agua de nuestra provincia tiene muy buena calidad, así es que tener a mano siempre una botellita, una botellita con agua para hidratar. Yo la voy interrumpiendo porque es mi, es mi rol y usted me tiene que tener paciencia. Tanto los abuelos como los niños a veces no quieren tomar agua. ¿Cómo le hacemos que ese líquido ingrese en su organismo? Perfecto, porque justo mencionaste a los dos grupos de mayor riesgo para la deshidratación y para sufrir los efectos del golpe de calor, los niños y los adultos mayores. Así es que hay que ofrecerle permanentemente y de a pequeños orbitos. Y además de ofrecerle agua, ofrecerle alimentos que tienen mucho contenido de agua, como por ejemplo son las frutas, las frutas de estación. Siempre tener a mano frutas y en las comidas siempre incorporar verduras, que son eh, en esta época la, los principales alimentos que no deben faltar, porque aportan son de fácil digestión y además aportan abundante cantidad de agua. En las horas pico, eh, eh, gorro, ropa de algodón, liviana, estar a la sombra, eh, en espacios ventilados, eh, y bueno, y con, con hidratación y protección solar, por, por supuesto. No estar en altas en, entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde expuestos al sol, en este sol que es tan fuerte hay que preservar y cuidar esa, esos detalles.